fondo para ver cómo se ve, entonces agarro esto, lo muevo, lo pongo para acá, este está horrible, vamos a ver qué tal se ve esto y miren la diferencia, wow, la diferencia es brutal, miren cómo ahora estos píxeles se entremezclan con el fondo de atrás, aunque no sea parte de ese Hola, qué tal Fotonauta, bienvenidos a un video más de su canal FotoAprendizaje, el día de hoy vamos a aprender a cómo extraer un sujeto de un fondo de manera profesional para conseguir un resultado como el que ves aquí en pantalla. Vámonos con el intro. Y bueno, me presento antes de comenzar este tutorial. Mi nombre es Johnny Mora, soy CEO y fundador de Fotoaprendizaje, que es una plataforma que tiene como objetivo principal divulgar información de valor vinculada a la fotografía y Photoshop. Además tiene un ebook completamente gratuito para personas que se van a iniciar en este mundo del diseño gráfico o del retoque fotográfico usando la herramienta Photoshop. Te dejo el enlace en la descripción de este video por si quieres descargar este manual primeros pasos con Photoshop además te animo a que te suscribas a nuestro canal porque siempre colocamos contenido de valor vinculado con la fotografía y el photoshop y que además nos sigue en nuestras redes sociales sobre todo en instagram como arroba ya es muy fácil este proceso ya que la versión 2020 de photoshop ha mejorado la propiedad refine edge o refinal Borders, que ahora tiene otro nombre es eh, seleccionar y aplicar máscara así es que se llama y con esta propiedad incluida en todas las herramientas de selección pues vamos a extraer fielmente un sujeto que tiene cierta complejidad con relación al fondo en cuanto a extracción se refiere pues bueno vamos a verlo ok ya estamos aquí en la computadora y antes de hacer el proceso le voy a mostrar cómo quedaría el resultado si se obvia este proceso es decir si hacemos una selección con la herramienta selección rápida verdad y luego copiamos esta selección con control c y luego pegamos aquí con control v ¿Qué pasa acá? Bueno, si aquí ampliamos vemos la realidad de la situación, que Photoshop está descartando esta información. Pero ¿por qué? Hay que entender cómo piensa Photoshop. Photoshop aquí no está viendo un gato, ni está viendo aquí un fondo azul. Photoshop está viendo información de píxeles. Y aquí vemos que los píxeles blancos se entremezclan con los píxeles azules del fondo. Entonces aquí Photoshop tiene problemas para distinguir. ¿Qué se hace en este caso entonces usar lo que sería la técnica o la propiedad llamada seleccionar y aplicar máscara lo veremos a continuación muy bien ya una vez tengo mi selección previamente creada ahora le doy un clic a lo que es la propiedad seleccionar y aplicar máscara y aquí se despliega o aparece um, otro panel que tiene mm, propiedades y herramientas diferentes vamos a verla detenidamente la primera propiedad es el modo vista y me permite ver una relación entre sujeto y fondo ya aquí es opcional esto es a su gusto a mí me gusta usar la vista superponer usted usa la que más le interese aquí podemos ver una relación entre sujeto y fondo en la opción opacidad esto puedo controlarlo e incluso cambiar el color Uh, luego sigue lo que es detención uh, de borde aquí tenemos un radio si yo elijo mostrar borde vemos que no se muestra ningún borde entonces mi misión es pues especificar ¿verdad? un tamaño para ese borde dependiendo la complejidad de los bordes. en el sujeto entonces usted va a variar con la cantidad de píxeles que se va a aplicar en este caso yo voy a aplicar 6, 7, 8, 9 normalmente ese es el rango yo una vez que tengo esto definido ya puedo darle un clic a este icono y listo ok radio inteligente me permite automáticamente darle una mejora a lo que son los bordes con respecto a su fondo ah, lo voy a dejar intacto porque lo voy a hacer directamente a través con la herramienta pincel para perfeccionar bordes bien ya lo que son los perfes, los perfeccionamientos globales perfeccionamientos globales esto es opcional y como su nombre lo dice pues te da mejoras con respecto al borde y al fondo um, vamos a ampliar para que ustedes vean aquí algunas cositas que se encuentran en este apartado muy bien tenemos lo que es redondeado y lo que hace es que te suaviza los bordes dependiendo del número que usted aquí coloque obviamente a mayor número pues el resultado va a ser más invasivo número 2 desvanecer y lo que hace es que te crea un feeder un calado o una difuminación con respecto a borde y al fondo mirenlo ahí es que a mayor número de píxeles que aquí ya exista pues vemos que hay una mayor difuminación lo que sigue ahora es el contraste, lo que hace es que le da más rigidez, no sé si lo están viendo, pone los bordes más rígidos con relación al fondo y por último y no menos importante lo que es desplazamiento del bol. esto me permite pues como lo ven ahí entrar más la selección o a lo contrario pues expandirla dependiendo de sus intereses. Entonces ya con mi radio especificado, con el modo vista seleccionado y con una idea ya más amplia de los perfeccionamientos globales, vamos a aplicar el proceso. Es bien fácil, simplemente seleccionamos la herramienta pincel de perfeccionamiento de borde que es la que hace el trabajo de todas estas que está acá. Y listo, ampliamos un poquito y lo que hace es como si fuera un filtro, mirenlo ahí, no sé si ustedes también lo miran. Técnicamente, ¿qué es lo que está haciendo? Bueno, cuando usted pasa, este pincel, lo que le está diciendo a Photoshop es que, bueno, mira, déjame solo los, los, los pinceles blancos, que son los que forman parte del gato. Los azules forman parte del fondo, así que tú me lo vas a sacar. Y miren, eso es lo que está haciendo, ya eso es todo. Sin complicaciones, porque esto no está para complicarse. Ahí está, mírenlo ahí, míralo ahí, míralo ahí y ya. Entonces, eso es, es bueno que se pase siempre donde es verdad. Hay píceles que se entremezclan por eso yo no lo pasé por acá porque no es necesario pasarlo por las orejas del gato como recomendación extra eh, le damos un clic ajustes de salida y aquí vamos a darle un clic a lo que es descontaminar el color esto se usa por si quedó algún píxel azul rebelde que no se quiso quitar pues aquí podemos eh, us usar esto y en los modos de salida yo recomiendo siempre que se creó una capa nueva con una máscara. En caso de que uno tenga que eliminar uh, ciertos resultados indeseados. Ciertos detallitos, por así decirlo. Le doy OK. Y listo, mirenlo ahí. Se creó una capa nueva con máscara. ¿Qué resta? Probar esto en otro fondo para ver cómo se ve. Entonces agarro esto, lo muevo, lo pongo para acá. Este está horrible. Vamos a ver qué tal se ve esto. Y miren la diferencia. ¡Wow! La diferencia es brutal, miren cómo ahora estos biseles se entremezclan con el fondo de atrás, aunque no sea parte de ese fondo. Ya para que el gato se vea más integrado con respecto a su nuevo fondo, lo que haremos es lo siguiente, vamos a crearle una sombrita, la luz viene por acá, entonces vamos a crearle una sombra, vamos a ver si funciona, control click para crear una selección de esto. Um, creamos una capa completamente nueva y rellenamos de negro y esta capa entonces la colocamos debajo pisamos control T y comenzamos a manipular esta capa de modo que tome la forma de una sombra que vaya a una dirección en concreto vamos a ver si lo podemos conseguir vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Moviendo los controladores. A ver, aquí. Ok, un poquito más para acá. Le damos a, a Enter. Ah, desenfocamos un poquito. Filtro. Desenfocar. Desenfoque gaussiano. No tanto ahí. Ok, le aplicamos una máscara y con color negro ocultado la, aquí esta zona recuerden que el negro oculta y el blanco revela y ahí prácticamente tenemos ahí la sombrita del gato ahí está sutil pero miren le da más integración Otro detallito más para que haga mayor integración, si te fijas, el fondo tiene un poquito de ruido o de granulación. Eh, a lo mejor aquí no se puede ver, pero si yo amplío, uh, ampliar, aquí vemos ¿verdad? que hay un ruido en el fondo que no tiene el gato. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Es bien fácil también. Creamos una capa completamente nueva, rellenamos de gris, pero un gris 50%. Por, 50% y colocamos el modo de fusión superponer que es el que trabaja con los grises entonces ya esto voy a filtro elijo de los filtros que tenemos acá la categoría ruido y selecciono añadir ruido del tipo gaussiano monocromático y ya vemos como automáticamente se le aplicó eh, una granulación o un ruido al gato que no quiero que sea está invasivo entonces lo bajo un poquitico ahí está le doy ok y obviamente solo quiero que lo tenga el gato entonces miren que fácil control clic control clic a esto creo una selección voy a la capa voy a ponerle ruido y simplemente creo ahora una una máscara donde solo se ve el ruido en el gato Obviamente está muy invasivo ahora Entonces lo que hago es es que le bajo opacidad Para que no se vea tan invasivo Y ahí vemos ya que ahora hay más integración Si quito esto, miren, es un detallito sutil Pero me permite que los elementos se in integren más Ahí está y bueno, ya para acabar el video vamos a usar lo que es la técnica de Mash Color o igual al color para que en cuanto a color se refiere, tanto el sujeto como el fondo estén integrado. Esta técnica se puede hacer con diferentes ajustes, como por ejemplo trabajar con los canales en las curvas, en un, can en un canal en concreto, o también utilizando el ajuste de corrección selectiva. Pero para no complicarlo mucho, vamos a utilizar el ajuste que se llama. Igual al color que lo tenemos acá. Entonces, lo que hace es lo siguiente: presten atención a esta parte porque es muy importante. Con respecto a origen, vamos a seleccionar el documento activo. ¿Cuál es el documento activo? De todos estos documentos que yo tengo acá, el documento activo es el que está activo, el que aparece resaltado. Da. Hay gente que se le escapa esto. Lo selecciono: se llama PC Pizza Pizabay. Este y la capa es la capa donde yo quiero que el gato absorba sus colores ese fondo es la capa fondo le doy un clic y miren cómo ya automáticamente el gato tomó el color miren cómo estaba antes y miren cómo está ahora y lo bueno que está es que yo puedo aquí hacer cambio en caso de que yo lo vea muy invasivo dicho resultado trabajar con el color con la luminancia y al final entonces ya tengo eh, los tres elementos terminados tengo eh, buena integración de color eh, eh, tengo sombras y también el ruido que tenía el fondo ya automáticamente lo tiene como lo ven ahí eh, el sujeto que en este caso es el gato y bueno si te gustó este vídeo comparte dale like suscríbete y te comento que tenemos dos cursos en oferta, Photoshop 2020 para diseñadores, en caso de que te guste el diseño gráfico, y Photoshop 2020 para fotógrafos, en caso de que quieras ser un experto en el retoque fotográfico. Estos cursos están en oferta y te voy a dejar en el video la descripción. No, lo dije mal. Te voy a dejar el enlace de los cursos en la descripción del video. Ahora sí. Dios te bendiga mucho y chao chao.